Tiene que haber una intervención o de recursos humanos de la Policía Nacional o del Ministerio Público sobre esta denuncia. Vamos a ver el próximo post, señor director. Este muchacho, Aneudi Martínez Sánchez, denunció que la policía le impuso el pago de 28 mil pesos tanto a él como a otro joven, para un total de 56 mil pesos para la reparación de un cristal que fue roto a pedrada de una patrulla policial en el sector Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Macorís. Lo primero que estos muchachos, ¿quién le dijo a la policía que estos muchachos fue que le rompieron un cristal cuando a ellos le apedrearon desde los patios? Le apedrearon la, la, la patrulla. Pero bien, después que estos muchachos son apresados, en medio del operativo 2 que fueron apresados, estos dos muchachos, la policía le quita 56 mil pesos, pero eso es un... ¿y qué cristal es este? Que cuesta 56 mil pesos. Pero ¿cuál es el procedimiento que se utilizó para quitarle 56 mil pesos? Si esto fuera un país, si esto no fuera una isla bananera, eso tuviera consecuencias. Es más, el general no tuviera ahí a partir de hoy, en el cuartel policial, no tuviera en el comando. Si esto se investigara y esto se hiciera lo que hay que hacer con esta denuncia, porque esto es una, esto es una irresponsabilidad de la Policía Nacional y del Ministerio Público si permite eso. Vamos a ver lo que ellos denuncian, que está esta denuncia avalada por Marta, una dirigente comunitaria muy seria de hermanas Mirabal. Estaba en un tío menos, eh, iba a una tortada, por ahí una cafetería. Bueno, pues ahí venía la policía, venían los lenguas, me agarraron, después me agarraron preso, me agarraron a otro enmísimo junto conmigo y empezaron a tirarle piedras, me metieron en el camión, le tiran piedras, yo apresado, me lo voy de piedra y me rompieron en mitad, como nos van a encontrar, ahí nos dijeron que somos nosotros, que él iba a pagar, que eran 56 mil pesos, y que eran 56 mil pesos, pues me metieron para la celda. Ahí me dijeron que era a mí y el otro muchacho me a pagar. Y pues ahí si yo no lo pagaba, me van a dejar ahí. Tuvo que pagar los obligado Aquí tengo, aquí tengo, ¿cuánto fue lo que tuvo que pagar? Fueron 28 mil pesos, a mí a era 56 total, donde cristal, lo que cuesta son 7.20 pesos. Eso es lo que yo tuvo que pagar. Ese fue. El capitán Germán el Guzmán Robert Álvarez Pistolita y Padilla porque me quitaron el dinero. Aquí tengo la cotización de lo que cortó el cristal. Fueron 7.80 pesos. O sea, lo que cuesta explicar, es una cotización que yo buscaron. Un minuto. 5 ¿no? pesos. Donde ellos me cobraron 28.000 pesos míos ahora. 56 mil pesos cada uno por los dos. A cada uno fueron 28.000 pesos. ¿Cómo yo lo que tengo que cuando yo creo que eso me lo van ¿no? a trabajador, joven no trabajador, y el eh, yo no estaba aquí, él tenía tres vías detrás de mí, después sucedió el hecho, y ya eh, como el dice, ya él está apresando, no le va a tirar piedra a esa camioneta, no estamos viendo. Presa porque me pueden apresar. Bueno, pues yo tengo que andar con esta macarilla presa. Y lo que no estamos de acuerdo es en el exceso de dinero que le pusieron a cada uno de esos jóvenes: 28 mil pesos. Cada uno sin ellos, ven loco ese cristal. Donde rompieron ese cristal de esa guapa, hay cámara y la policía cuando quiere investigar, investiga realmente. Nosotros estamos en contra de que en los barrios se agreda a la policía. Esto es algo que si usted anda en la calle, usted es un policía, anda armado y usted es agredido a pedrada, no es con Flores que le va a responder. Tiene una respuesta de un organismo armado que se supone que está para poner el orden y si recibe una respuesta así de la población, pues va a tener una reacción por parte de la policía. Sin embargo, esta situación en que los muchachos lograron que le dieran esta, esta confirmación de esto, ¿sería esto una confirmación de denuncias que existen de un negocio en la Policía Nacional con los apresados No son las multas las que van a la cuenta del Estado Dominicano, sino que hay un porcentaje de personas que son negociadas en las noches. Es así. Esto viene a confirmar esta denuncia. De que hay un negocio que el toque de queda hay gente que no quiere que lo quiten. Ojalá para mucha gente dentro de los organismos de seguridad. Tuviéramos toque de queda toda la vida. Por el negociado que representa esto. Pero alguien tiene que ponerle coto porque este es el gobierno del cambio. No es. Atención chubasque. La transformación de la Policía Nacional no espera. Es ahora que hay que hacerla. Eso que pasó con el viceministro, que continuó, que negoció el caso de los permisos de las armas de fuego, que lo negociaron los PLDistas, que era que tenían. Oiga, hasta dónde llegaba las trama de este pasado gobierno. Que, entre, que, que que lo cogió este, este viceministro que nosotros presentamos hace unos días y que fue destituido de interior y policía por el negocio, lo que hizo fue que negociaron para que lo repusieran a él, que lo habían cancelado deshonrosamente, de que estaba ahí en interior y policía, para que lo pusiera y cogieron de tonto útil al presidente que dio este decreto nombrando a este viceministro que había sido eh, recomendado por el por el consejo policial la, eh, de, del consejo del, del del ministerio la destitución lo repusieron pero para qué porque él negoció con lo que tenían ese negocio de los permisos porque qué es lo que pasa con esto? Si usted no califica para tener un arma de fuego, lo que se hace es que se negocia gente que tienen eh, expedientes por drogas, que son adictos, personas que tienen muchísimos problemas con la justicia y tienen problemas mentales, situaciones que no pueden tener un arma de fuego. La tienen porque ese negocio que había en el ministerio se lo permitía interior y policía en esa gestión de Monchi. Eso era un, un. Una cosa increíble de corrupción. Y eso se negoció con un porcentaje que le dieron a los incumbentes anteriores para darle la fórmula de cómo se hacía todo y le daban un porcentaje a ellos. Eso fue lo que se descubrió ahí. En Relaciones Exteriores, en, en, en el Ministerio de, de Interior y Policía. Y por eso se destituyó a este. Pero esa destitución no se iba a hacer. Porque este es un gobierno que en estos momentos prácticamente no, no, no aguanta un escándalo más. Y eso se, y, y tuvo que hacerse. Porque hay una situación que este gobierno no puede eh, callar cosas porque está en el ojo del huracán. Yo siempre dije que un gobierno que entrara a, a gobernar un país como este era peligrosísimo. ¿Por qué? Porque cuando usted entra en base a pedirle transparencia al anterior, usted tiene que tener una casa de cristal. Y eso es lo que está sucediendo con este gobierno, que no pueden ocultar nada porque están bajo la lupa de la población. Ojalá esta situación, volviendo al plano local, sea investigada por el Ministerio Público, porque esto no se puede permitir. Oh, pero estamos oficializando el negocio. Vámonos con la próxima información, señor director. Atención. Para los que piensan salir el 24 después de la una de la mañana y el 31 después de la una de la mañana, está preparado. Miren este, este escenario. El bonche a partir de la una es en la cancha San Martín, en el pabellón del San Martín y en el pabellón del Mario Ortega ya en el estadio, Julián Javier Las autoridades informaron que han sido habilitadas las instalaciones del pabellón bajo techo Mario Ortega y el Club San Martín para recibir a las personas que sean detenidas durante las festividades de Nochebuena de Navidad y de fin de año ya usted sabe vamos a escuchar lo que dice el general Sena Rojas los deportes a través de la señora gobernadora y nos las facilidades para que las personas que sean detenidas, que estos días fallados, se han conducido ayer y de ahí el Ministerio Público le hará su proceso. de la cual el local ustedes tienen el pabellón bajo techo, la cancha San Martín? La cancha San Martín y el pabellón bajo techo. Y si falta otro, buscamos otro. Esas son decisiones que han tomado las autoridades con las cuales yo estoy de acuerdo. Porque creemos que todos debemos de unirnos para enfrentar esta pandemia y que la decisión que han tomado las autoridades era correcta, ya que si se respeta el toque de queda, nadie llegará a, ningún, a ninguna instalación deportiva. Ahora, si no respetaron la policía, si no respetaron las autoridades, esas es son las medidas que van a tomar para poder combatir esta pandemia que está azotando el mundo entero. Esperamos que el pueblo, se una y que trabaje al lado de las autoridades para que esto podamos combatirlo y llegar a un final feliz. Mau, ¿cuáles intenciones tienen ustedes disponibles para esto? de estoy feriado? Bueno, yo le puse a la disposición el pabellón bajo techo al señor general. También se le va a poner a la, a la disposición la instalación de Cusa Martín, ya que son las instalaciones que son las que para que una persona esté cómoda en un lugar así, ya que no queremos que llega, pero si no respetan esto que le queda, son medidas que la autoridad ya tomado. Ya ustedes saben, ayer estaban limpiándolo para que todo el que quiera, el que esté dispuesto, amanezca y bien eh, limpiecito está ese ese pabellón, se pueden acostar ahí en, la, en las graderías o, o en, el, en el tabloncillo, y eh, una Navidad y un fin de año eh, excelente. ¿Qué es lo que debemos de hacer para no amanecer ahí? Bueno, usted comparte con sus seres queridos en familia, si usted tiene que trasladarse, usted se traslada y está hasta las 12.30 en, eh, eh, en cualquier casa, hasta las 12.30, si está cerca, hasta las 12.45 y a la una usted está de regreso en su casa si usted quiere compartir pues hágalo ahí se queda si usted por ejemplo la familia quiere reunirse se reúnen llevan camas inflables o, o, en, o en el piso terminan de amanecer pero en las casas compartiendo lo que no es después de la una se tiene hasta la una para usted